Soy el doctor Helmut Geke, soy nefrólogo del Hospital Naval de Viña del Mar y la Sociedad de Nefrología me ha encargado la misión de organizar una serie de webinars en relación al tema de anemia renal. Este es un tema por todos conocido, pero que vale la pena volver a revisar a la luz de los nuevos hallazgos fisiológicos, fisiopatológicos y las nuevas estrategias terapéuticas que están surgiendo y que probablemente vamos a tener disponibles próximamente. La idea de la organización de estos webinars ha sido eh, analizar los distintos puntos conocidos, revisar la fisiología, la fisiopatología de la anemia renal, discutir las terapias actuales y ver en qué lugares hay posibilidades de mejora en el manejo de nuestros pacientes. El formato que hemos escogido para poder analizar estos temas son tres webinars que son las últimas dos semanas del mes de julio y la primera semana del el mes de agosto, los jueves siempre. Eh, definimos preparar eh, presentaciones cortas que no pretenden agotar el tema, sino que... Eh, incentivar la discusión que será presentada al final de cada sesión. Para eso, hemos invitado a destacados médicos nacionales, eh, la mayoría de ellos representando regiones, así que va a ser una interesante discusión en torno al anemia renal. Sean muy bienvenidos, inscríbanse, los vamos a estar esperando. Esperamos discutir y aprender mucho en este webinar nos vemos